Shalom amigos queridos desde este día todavía lluvioso en el que esperamos nieve en la falda del monte de Merón y entonces nuestro paseo nos trajo junto a la cueva en que reposa Rabaham Asaba, uno de los sabios antiguos alma celestial, que revelaron secretos sobre la tierra, de esos secretos que acercan al hombre al verdadero sentido, que acercan al hombre a su Dios. Mirad, estas escaleras, estas escaleras... Estas escaleras son mágicas, porque llegan a un lugar embebido de la sacralidad, de un alma pura, de un alma que era, que es toda certeza. De un alma que cuando habla, asevera. Llegamos, fijaos, esto lo han arreglado, lo han arreglado bastante desde la última vez que estuve. Si prestáis atención, aquí está el sepulcro de Rabah Y ahí adentro es una segunda cueva, dentro de la cueva fijas y después hay una tercera recámara más adentro todavía no voy a hacer esta exploración ahora mismo estamos a escasos 7, 8 kilómetros de casa aquí alguien dejó como se acostumbra en los sepulcros sagrados, con algunos libros en que estudiar para la elevación del tzadik, que se encuentra aquí, esperando el día de la resurrección. Aquí hay otra suerte de nicho, y otra suerte de nicho más, Lugares mágicos, mágicos del Galil. Los lugares que nos muestran las raíces de las que venimos, las raíces de la sabiduría sagrada y de quienes las revelaron. A mí me aporta este tipo de visita enorme serenidad, serenidad de esas que... que revela y me hace acordar cosas que nunca supe. Un día de estos, con ayuda de Jem vamos a venir mucho mejor equipados y vamos a entrar como en la sefirot una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, vamos a entrar a una cueva dentro de otra cueva, dentro de otra cueva, dentro de otra cueva. Javerín, queridos, ahora voy a apagar la filmación. Voy a poner cabaná en braja para todos y me voy a sentar un rato a estudiar en silencio y elevar mi fila Para eso seguramente alguien dejó esta silla aquí. Y allá, desde aquí dentro, allá afuera se ve el viento. El verde, la lluvia, todo un mundo por el que circulan autos y circulan ruidos y todo se mueve. Y aquí adentro, en la magia de la cueva, en la magia de la eternidad, todo es silencio expectante y amoroso.